Buenas a todos, soy Berta o Sweetix love como me queráis llamar la verdad es que siempre digo Berta no sé por qué, siempre en todos los juegos me pongo Sweetix love pero al presentar los vídeos o algo siempre digo Berta algunos no quieren decir su nombre para separar la vida real bueno, real, privada del tú pero es una tontería, o sea... No creo que te vayan a acosar o perseguir por la calle solo por tu nombre. Bueno, que yo no venía aquí a hablar de eso. Lo que sí me he hecho es... No, que no, ha sido cool, ¿sabes? Eh, que tampoco era eso. Yo he venido aquí a hablar de el veranito, el solete y las consecuencias que trae eso. La verdad es que yo soy una persona muy blanca, muy blanca y con eso me refiero a que soy casi... Creo que soy más blanca que un bebé recién nacido Bueno, que están rojos y llenos de sangre Pero bueno, cuando ya los limpias y eso Soy más blanca que un bebé recién nacido Bueno, la cosa es que yo El otro día fui a la playa Y... Estuve bastantes muchas horas Con lo cual, me quemé Tengo... o tenía al menos Quemaduras de primero y segundo grado Pero después de gastar un pote lleno de Aftersun Creo que ya, ya está todo Fui al hospital y me dijeron que estaba muy mal, pero... Muy bien, la verdad, tengo toda la cara llena de, de, de, de crostas o bueno, de pieles, ¿sabes? Pero aparte de eso, está muy bien. Yo no venía aquí a hablar de mi vida tampoco, solo os quería decir que os lo dicen seguramente vuestros padres mucho: que os pongáis crema y tal, y vosotros sí, sí, sí, después nos, nos la ponéis porque os queréis poner morenos. Eh, es un grave error. Yo me puse crema eh, dos o tres veces. Y me quemé, me quemé, estoy colorada, ¿sabes? No sé si se nota la diferencia, la cara, ahora creéis que me la ilumina el sol, ¿sabes? Pero no... Estoy completamente roja, bueno, completamente, tengo esta parte roja y esta parte no, porque me dormí de lado Pueden vuestros padres y no les hacéis caso, pero os lo aseguro que si estáis mucho rato al sol, os vais a quemar Tengáis protección 50 o menos, ¿sabes? Bueno, si tenéis menos os quemaréis más ah. Que os pongáis crema, narices. Este vídeo es para pa concienciaros que cuando eres de segundo grado te pueden salir unas ampollas enormes. Por suerte no me han salido. Si os pasa eso, poneros after zoom inmediatamente, porque va muy bien. Tengo... no os lo quiero enseñar, que quizás os da asco. Bueno, no son pieles, pero... Tengo... todo esto marrón. Eh, este vídeo es, es un vídeo cortito, pero solo para avisaros. No puedo exponerme al sol durante un año. Pensad... Que si no os ponéis cremita, no vais a poder a tomar el sol Porque si os quemáis, muy mal, muy mala cosa Si sois morenos da igual, eh Los morenos, yo... Hacen lo que os dé la gana Pero los blancos, como yo, los que me entienden Mierda que se me cae esto todo el rato Pues... ¡Poneos crema! Os lo digo en serio Os, os lo digo para ayudaros Si vais a la playa, o estáis ahí en el, la montaña Que tal son mil horas, ¡Poneos crema! A mí no me gusta porque después quedas todo pringoso O pringosa Y masqueroso Pero, pero es una cosa Para ayudarte Ahora se puede decir que estoy morena, es la cosa buena Pero que podía haber tenido serios problemas Y aparte del cáncer Que todo el mundo me dice que tendré cáncer si no me pongo crema Pues vale, vale, ya me pondré crema Ya he aprendido la lección, muchas gracias Amigos míos que me lo decís siempre que me ponga crema Ya, ya me he quemado Ya estoy contenta <risa> Vale, este era un vídeo cortito sí solo para deciros eso porque en verdad duele mucho cuando te quema no sé si os habréis quemado pero duele mucho no podía casi andar pero estar ahí estoy estirada en la cama hola sí no mola nada así que sin más dilación poneros cremita y yo yo me despido de ti y me voy que las pero adiós, me despido de ti y me voy. Bueno, espera, espera, espera. que se me ha olvidado deciros que si os ha gustado el vídeo que le deis a me gusta o like, como prefierais llamarlo, favoritos, y que bueno, que si tenéis algún amigo así tope blanco que decís pobre chaval que le da el sol y ya, ya le cojo un patatús, pues le pasáis este vídeo así para concienciarse, para concienciarse, sí, para concienciarse de una persona que ha tenido quemaduras de primer y segundo grado, gracias al sol. Y así, pues, pues, ayudáis al pobre chaval, para pa que no se queme, hombre. <ríe> y bueno, pues ya sin más dilación, ¡sí me voy! Suscríbete y dale al like y no te olvides de los favoritos. Así podés ver cada más ¡Gracias!